Excelente tarde, tengan todos y todas, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda a tu amigo Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a Prevenir es Salud, un espacio dedicado por la dirección del canal parlamentario para el cuidado de tu salud, sobre todo enfocado en la prevención. Nosotros hablamos sobre aquellos padecimientos que afectan a la población infantil, a la población juvenil, a la población adulta y sobre todo a nuestra población adulta mayor o a nuestro abuelito. El día de hoy vamos a tratar el tema cómo tratar la sinusitis en los niños. Tenemos como invitada a la doctora Isabel Marín, quien es pediatra infectóloga del Hospital del Occidental Doctor Fernando Vélez Bienvenida, doctora. Bueno, buenas tardes, Miguel. Mucho gusto uh -huh. tenerla aquí. Primera vez que nos acompaña. Primera vez que nos acompaña. En este año 2021. Sí. O sea, siéntese Gracias. bienvenida y como en su casa. Uh -huh. eh, este es un tema muy común, va Una enfermedad muy común, la sinusitis, doctora. Sí, es una enfermedad muy común porque generalmente puede ser complicación de un catarro común, uh -huh. que es muy, valga la redundancia, muy común. Pues, muy frecuente. Muy frecuente en los niños más en tiempos de mucho polvo, en tiempos de mucho frío, en invierno, en invierno al final sí. es una, es una enfermedad que se convive, sí. convivimos con ella en el ambiente, más que todo sí, la sinusitis pues, es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales, pues todos tenemos senos paranasales. Hay unos que están desde el nacimiento, por ejemplo, los senos esmoidales y maxilares, y hay otros que a medida que el niño ya vaya creciendo, en la infancia, en la adolescencia, pues se van desarrollando. Uh -huh. Y entonces, pues más que todo la inflamación de, de, esa, de esa mucosa. Ya. Cuando hablamos de la sinusitis, hablamos de que todos los niños los pueden tener, hasta niños recién nacidos, a niños de prácticamente... Se conoce la edad de los niños a la, hasta los 12 años, creo, ¿verdad? 11, 10 años, Pero generalmente es más común en los niños, no en los recién nacidos, en los, en los más grandecitos. Bueno, este, ¿Qué edad hablamos precisamente? Dos años, cinco años, mayores, generalmente menor de cinco años. Ya. Sí. Todo inicia, como usted me decía, por un proceso común de un catarro común. Sí, eh, todo inicia un, una infección respiratoria aguda vírica, es un catarro común. Es un bueno. catarro que a otros le llaman un resfriado más intenso. Normalmente un catarro puede durar 7 días o menos de 10 días, pero ya si, si esto o se aumenta más la fiebre o si persiste la secreción nasal o ya se asocia con dolor de cabeza, pues puede ser que haya una sobreinfección bacteriana y pues nos puede hacer sospecha de una sinusitis. Mm, yeah. Ahora, eh, ¿cómo diferenciamos, doctora? Eh, como hay un montón de enfermedades respiratorias, uh -huh. está el HN1, uh -huh. está, hay varias. ¿Y ¿Cómo se diferencian? Si una es sinusitis, si otra es. Eh, bueno, hay ciertos criterios para, de, para ver cuáles son los criterios para diferenciar si es una sinusitis. Generalmente es un niño pues, que tiene un, un, un, una infección respiratoria mayor de 7, mayor de 10 días. Uh -huh. Hay tos, que esta tos puede ser diurna y que se puede para más en la noche. Puede dar fiebre hasta de 39 grados. Dolor facial es. Un, es como difícil que un niño lo, le diga, lo exprese, pero a menos claro. que sea ya un niño, un adolescente que es más común, eh, 10 años, 11 años, un dolor facial o dolor, dolor en la cabeza. Puede haber secreción nasal y puede ser purulenta. Puede haber secreción purulenta, es como color verde. Verde, Ajá. verde, verde, verde. Ajá, como espesa. Verde espesa. Puede, ser, puede haber halitosis, o sea, mal olor. Mm. Eh, puede haber también fiebre y eh, secreción retronasal, que es como cuando nosotros. Abrimos la boquita, entonces por detrás podemos ver que como flema, o sea. En la garganta. Ajá. Ya, ¿Eso entonces, cuando, cuando, cuando ustedes lo examinan Nosotros lo examinamos, oh, ajá. Okay. Entonces esos son eh, signos y síntomas que nos pueden sugerir a una sinusitis. generalmente yeah. o sea, es un catarro, es un resfriado como un intenso que persiste más de 10 días. O sea, así como, así lo, lo dicen es una forma de que eh, poder clínicamente sea, que nos haga sospechar yeah. me dice que es muy común en nuestro país verdad ahorita en este tiempo como yo le decía en la primera, eh, ahorita al inicio mm -hmm. es muy común en este caso por el polvo. El sí, polvo puede producir la sinusitis. No, o sea, no es que lo, o sea, generalmente el polvo, el humo del tabaco, el humo de leña puede predisponer. predisponer a la potable. A infecciones respiratorias víricas agudas y estas se pueden sobreinfectar y puede provocar una sinusitis. Ya, precisamente tiene su clasificación. ¿Va cuántas formas de sinusitis? ¿O cómo se clasifica la sinusitis? Puede haber aguda, crónica, y ahí pueden ser recurrentes. Recurrente. Pero eso va a depender, pues, de cada paciente y de cada sintomatología. Generalmente, un mayor de, mayor de 10 días, generalmente aguda. Aguda, que es la primera etapa. Ajá. ¿La crónica? Crónica generalmente, bueno, mayor de 14 o hasta 21. Pues. Una crónica. Y recurrente es cuando tuvo un episodio. Cuando persiste más. Y volvió igual, al otro mes a tener sí. otro episodio y así va. Uh -huh. pues y bien. eso, pues, obviamente va a depender de la particularidad de cada niño, de los factores predisponentes o, o de el, si hay presencia de atopia o no. O sea, de cada de cada, paciente pues, En nuestro país, ¿cuál es más común la aguda? Hay mucha recurrente. Yo creo que hay mucha recurrente en, en nuestro país, ¿verdad? Puedes, o sea, pueda, si, niño que puede, tiene un episodio y vuelve a dar de nuevo y así está. Por eso es que ahí también hay que ver si no hay, si no sea una, ahí hay que ver también si hay, no hay una reina si hay asma, atopia, alergia, que eso depende. Mm, yeah. okay. Hablemos de la aguda doctora. Eh, ya me dijo usted que 14 días. ¿Cuáles es, son los cuadros que presenta generalmente el niño? Ya obviamente está la fiebre, está la mucosidad. Es que, ¿Cuál es la particularidad de esta etapa de la... De es que de hay criterios menores y mayores. Dentro de mayores la, está la fiebre de 39, el, el dolor facial, hay hiposmia. O sea, eh, hiposmia es como dificultad en, la, en percibir los percibir olores. Oh, ya, pérdida del olfato, como eso. Ajá. Puede amor? ser hiposmia o no, anosmia. O sea, pérdida o, o disminución en la percibir los olores. Este, puede haber también. Edema periorbitario, puede, o sea, inflamación aquí del ojito, de los ojitos, de los párpados. Yeah. Eh, puede haber la rinorrea, purulenta, la rinorrea purulenta y la descarga retronas retronasal. ¿Son las la... No, no, no es la amígdala. Es mm. cuando uno valora la faringe, uno ve como secreción debajo, mm. que viene de la, de la nariz, debajo. Mm. nada más que retro, o sea, por detrás. Yeah. Y los criterios menores. Que, que hay unos que presentan pues la tos puede ser un criterio menor que puede ser en to, diurno en todo el día o puede se, se, más en la noche puede mm. la y que es mal olor sí correcto eh, también puede haber, to, además ajá. Sí, sí. Eh, bueno además de la litosis puede puede haber dolor dental también puede ser un criterio menor mm, ya. ahora esa tos de la que usted me habla es una tos seca una tos con flema pues puede o, ser tos como pues, en, en el caso de la de la sinusitis aguda Puede ser, puede, puede ser variable, o sea, variable. generalmente todo seca o se puede acompañar con expectaración, o sea, eso va a depender. Yeah. De la... Ahora, hablemos de la sinusitis crónica, doctora, ¿qué tan frecuente en nuestro eh, se presenta o las personas van o los, los padres de familia van con los niños a donde el pediatra por esta sinusitis crónica? es que más que todo lo que la diferencia más que todo es el tiempo de evolución pero la sintomatología es la son misma son los mismos sí. la misma sintomatología y este pues hay, hay que ver si no hay mejora con el tratamiento uh -huh. el tratamiento que se hay que ver este hay que investigar inmunocompromiso o sea si no tiene otras comorbilidades el, el niño mm, como bronquito y todo eso más o que todo, todo, si no, o no son atópicos Uh -huh. Y o si sea, no, no es un paciente inmunodeprimido con otras enfermedades que causan inmunosupresión. En el caso de la recurrente, usted también me decía que hay otra morbilidad, ¿verdad? Porque la, puede ser que el niño presente cuadros de sinusitis muy que, seguido. Es que hay que descartar que no sea algún cuadro de sinusitis alérgica o atopia, o hay que descartar que no sea asma. ¿Alérgica? Uh -huh. Hábleme de la alérgica y de la utópica, doctora. Es que atopia es algo alérgico. Ah, o bueno. sea, eso... Por eso también, o sea, eso depende también de los factores predisponentes de cada niño, o sea, por eso le digo que hay que evitar el polvo, o sea, tenemos mucho el polvo, los cambios de clima, el humo del tabaco mm -hmm. y también el humo de, de leña. Ya, la leña, el fuego, la uh -huh. gente que cocina con leña. Pero bien. en este caso, por ejemplo, lo más común que vemos nosotros en el hospital son las sinusitis bacteriana. Mm -hmm. Por ejemplo, un catarro común que es como le, un, un catarro común que no mejora después de 7 a 10 días, si persiste la fiebre, persiste la secreción nasal, persiste, o sea, a los niños más grandes la cefalea y por eso nos hace sospechar en una sobreinfección bacteriana. Uh -huh. Y es ahí donde a veces nosotros, depende del niño, o lo ingresamos o le damos tratamiento vía oral. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento cuando es una sinusitis aguda? Es que, lo que, bueno, para la sinusitis el, el tratamiento es eh, amoxicilina que es el, el que más se usa o más amoxicilina, más ácido clavulánico mm. y pues en dependencia de si el niño tiene un aspecto tóxico o sea, tóxico es que se vea muy enfermo que se, ve fe, que se vea febril eh, que la fiebre no baja o sea, son síntomas que, que, por, que nos hacen pensar que tal vez no puede tener un buen cuidado en su casa que a veces los papás se alarman mucho no sé si son niños que pues se pueden ingres, que se ingresan para recibir tratamiento intravenoso pero pues, eso va a depender como le digo de, de cada niño yeah. sí. generalmente tiene que ver doctora también con como usted decía el cuidado de los padres y el ambiente ¿verdad? porque si el niño presentó un catarro común se le convirtió en sinusitis pero está en condiciones por ejemplo eh, con exposición mucho al polvo a humedad Quizás está en una etapa de, de. Hay una etapa de mucha lluvia, o el niño camina descalzo, Ajá, o te son factores externos que pueden. Son factores predisponentes, uh -huh. tanto a las infecciones virales, que luego después se pueden sobreinfectar. Yeah. Hablemos de la eh, sinusitis crónica, doctora. Ya hablamos de la uva, eh, también se trata con amoxicilina. Es que, o sea, eso también va a depender, mire, de, va a depender de, de cada niño. Hay varios medicamentos, se puede usar la amoxicilina más ácido clavulánico. va a depender también de la etiología. Uh -huh. La más común etiología que nosotros encontramos pues, es bacteriana en un 40%, un 40% y el más común es el, estriptococ el estriptococoneumonia. Entonces también hay otros microorganismos que lo pueden causar, como es la no tipificable y la moraxella catarralis. Entonces a veces los medicamentos, los antibióticos, pues, van dirigidos al agente etiológico más frecuente. También puede ser una sinusitis, puede ser también viral, pero es un 10% pero un 40% es más la tricococconaeumone. Entonces por eso uno, uno de los principales es la amoxicilina, pero a veces hay resistencia por la automedicación Ajá. entonces por eso al recibir al ver la terapia antimicrobiana pues tenemos que ver si el niño no ha recibido previamente antes tratamiento anti, antibiótico hay que ver también las comorbilidades del niño y hay que ver pues si asiste o no asiste a guardería o la exposición que el niño Ah, eso ha es muy tenido. importante también y eso comúnmente pasa cuando el niño va a clase va al preescolar, va al CDI va a la guardería Generalmente pasa eso, que un niño llega con un cuadro respiratorio o una, un simple resfriado, estornuda, obviamente los niños no se cuidado, ¿verdad? porque sí. son niños que uno comprende que el, que el catarro es viral y se le puede pasar al compañerito. Sí. Entonces estornuda, juega, se toca, se abrazan, se besan, se, se juegan en, el, en uh -huh. el piso, y ahí es donde sucede que la, el otro niño que anda sano viene y, y de repente llega con ese con ese Sí, porque pues todo sea, el lavado de manos, el hacinamiento, los fómites porque ellos juegan, las no secreciones. ¿no? O sea, eh, mejor los juguetes, donde ellos juegan, donde estornudan, entonces llega el otro niño y... Pues, se el hacinamiento es una predisposición, entonces. Un sí. lugar donde hay muchas personas que, que sucede como... Ajá, para la, ajá, es una predisposición para las infecciones respiratorias agudas, eh, virales, y luego que obviamente depende de cada, de cada persona pues, se puede complicar y se puede tener una, una sobreinfección bacteriana y los niños pues son más, más propensos. Ahora, ¿qué se puede hacer, doctora, en, en caso de que se esté iniciando una sinusitis aguda? Hay personas que no van al médico, que, por ejemplo, automedican al niño. Eh, ya sabe que, por ejemplo, si tiene eh, moco, si siente, siente tos con flema, lo primero es que va a ir a la farmacia a comprar la mucicilina. Pues, o sea, no Suele lo, pasar eso muy frecuentemente. Suele pasar eso, pero pues lo ideal es que lo lleven al médico, porque, o sea, no es lo mismo un niño que un adulto, pues todos, la verdad que todas las edades son importantes. Pero si es un, una infección respiratoria aguda que no mejora de 7 a 10 días, pues hay que ver otra causa. Y mm. una de las causas puede ser una infección bacteriana y otra una causa pues puede ser una sinusitis aguda. Okay. Vamos a hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre cómo tratar la sinusitis en los niños. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. bacterias. Se instalan en todo tipo de superficies. Si tenés las manos sucias, no toques tus ojos, nariz y boca. Así evitas contagiarte de enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. de regreso amigos y amigas televidentes en su gustado programa prevenir el saludo a través de la frecuencia del canal 98 el canal parlamentario, el canal de la asamblea nacional, gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan en los departamentos del país, en Masaya en Granada, a quienes nos sintonizan en Managua, a quienes nos ven a través de las redes sociales también nosotros aparecemos en Facebook como canal parlamentario de Nicaragua también a quienes nos ven en Youtube en YouTube aparecemos como Asamblea TVNIC. En YouTube usted tendrá la particularidad de ver anteriores, posteriores programas de prevenir eh, salud. El día de hoy estamos conversando con la doctora Isabel Marín, quien es pediatra infectóloga del Hospital eh, Fernando Vélez Pai. Con ella estamos conversando cómo tratar la sinusitis en los niños. Ella nos explicaba que existen dos maneras de sinusitis, dos formas, la, U, la eh, bacteriana, así como la viral. En este caso, ¿cómo ustedes diferencian, doctora, la bacteriana con la con la viral? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿Qué, qué parámetros ustedes toman en cuenta para decir, este niño tiene una, una sinusitis bacteriana y este niño tiene una sinusitis viral? Es que, bueno, como había dicho... La, la, la más común es la sinusitis aguda bacteriana. El principal agente es el estreptococonómono en un 40%. Uh -huh. Entonces, generalmente, cuando ese niño presenta síntomas respiratorios mayores de 10 a 14 días entonces, y que persiste la fiebre, persiste la cefalea, persiste la secreción eh, purulenta, entonces nosotros nos hace sospechar en una, eh, en una sobreinfección bacteriana. Uh -huh. Entonces, este, más que todo, pues el tratamiento va dirigido a las bacterias más frecuentes, que ya, como he dicho anteriormente, es la tricoconeumonia. Y pues por eso es que nosotros usamos amoxicilino, o sea, depende de cada niño, amoxicilina más ácido clavulánico, en un paciente alérgico se puede usar macrólidos como acitromicina o claritromicina. Y pues ya si un niño que lo vemos en un aspecto tóxico o séptico, pues ya, pues, y que requiere ingreso, pues medicamentos intravenosos. intravenoso ¿Y que él se le aplica, por ejemplo, cuando están eh, hospitalizados? Es la palabra. ¿eh? Ajá, cuando están hospitalizados, pues podemos usar cefalosporina de tercera generación. O sea, más que todo para cobertura de los, del principal agente. Etiológico. En el caso de que el niño sea alérgico a la moxicilina, entonces utilizan la citromicina. ¿Sí? Ajá, se usan macrólidos acitro, clarito, pues eso, eso va a depender de cada... Es más fuerte si sí, la citromicina. ¿eh? Hablando, en comparación a la moxicilina... No es, que sea es un más, rango mayor. no es que sea más fuerte, o sea, son dife de diferentes grupos de fármacos, o sea, de diferentes grupos de antibióticos. Sí, porque la percepción de la población, que no sabemos, no somos doctores obviamente, no tenemos el conocimiento que usted tiene, es que la citromicina es un poco más fuerte que la amoxicilina o, o sea, sea es la que tal vez el espectro antimicrobiano es diferente, pero no, y no significa, ajá, y el, sí, eso va a depender. Tal vez el espectro antimicrobiano es diferente o a qué grupo antimicrobiano pertenece, pero no es que sea. No. O sea, por eso pues tienen que acudir a. Y se usa porque no, el niño o la niña es. Es que eso, por eso depende, mm. depende de que se si salga o no sí Ajá, eso va a depender de cada, de cada niño, de cada paciente. Es muy frecuente que hay niños alérgicos a la moxicilina en los niños que he tratado con sinusitis. Pues o sea, es muy frecuente en Nicaragua, en nuestro país, o en las consultas que llegan al, al ah, hospital. Sí, es frecuente, Fernández. pero ah, en la consulta que llega al hospital, pues, poco. Poco son alérgicos. Ajá. Lo que pasa es que últimamente, o sea, lo que pasa es que también hay un. Las personas se automedican, medican, automedican a sus ah, niños. Eso entonces, eso va a aumentar la resistencia bacteriana y aumentan que. Y conduce que no. Ya que ya no, la mucicilina eh. no, no llegue, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí, donde se utiliza Entonces, uno, o sea, tiene que subirla. Entonces, ya estos microorganismos se vuelven resistentes, tienen ciertos me, mecanismos de resistencia y, pues, y ya como el ¿Cuándo, sí, ¿Cuándo es el criterio, doctora, para que un niño, ustedes lo hospitalicen por sinusitis? Es que si sea intravenoso la aplicación del fármaco es que, o el medicamento. Es que eso, bueno, eso va por eso si la fiebre persiste, o sea, si es un niño, si le, el aspecto del niño es tóxico, o sea séptico, si persiste la fiebre, si no quiere comer, si se ve mal estado uh -huh. general. No quiere comer. Ajá, si tiene pobre ingesta, si se ve un niño decaído, uh -huh. irritable. Eh, eso, Entonces, es muy, eso es muy importante lo que usted dice. Porque generalmente los niños aunque anden enfermos, algunos van Ahí andan jugando, pueden andar jugando, corriendo, jugando con el otro, y está enfermo. Pero cuando ya el niño no quiere jugar, quiere estar dormido, ya es una señal muy preocupante. Ya no quiere que, comer. Ajá, es si una no señal, quiere. son signos de lama, pues no solo para la sinusitis, para, para toda enfermedad. Toda enfermedad. Claro. Entonces, son ciertos criterios pues que, que uno valora. O sea, el niño ya había recibido a lo mejor tratamiento vía oral y no mejora. Ajá. Entonces, son criterios de que nosotros... Que se valoran para ingresarlo ya. O sea, no todos los niños ingresan Sí, sí, sí, tiene que ser un caso Ajá. muy especial y, pues, y, no, y no siempre Y no solo para la sinusitis Para cualquier enfermedad claro En el caso de la sinusitis, como es el tema de hoy eh, Un niño que está ingresado Por por sinusitis, que le están aplicando Medicamentos intravenosos eh, ¿Cuánto puede Presentar su mejoría? ¿Es inmediata? Ajá, Porque los padres se preocupan, sí. si mi niño está ¿Hospitalizado quiere decir que grave? Ajá, generalmente uno tiene en 72 horas. En 72 horas tiene Estamos que disminuir. Estamos hablando de tres días. Ajá, disminuye la fiebre. Si disminuye la fiebre, si, mejor, si mejora el estado general, pues ya después uno puede egresar eh, con tratamiento ambulatorio a cumplir de 10 a 14 días oh, o bien. máximo 10 días. Pero generalmente en 72 horas uno tiene que ver mejoría. Ya oh. si uno no ve mejoría, pues hay que investigar otras complicaciones. Y hay que ver pues, por qué el niño no mejora. Generalmente sí muestra mejoría el niño que. Sí, sí, generalmente sí. sí mejora. Él tiene mucha energía ellos. Sí. Eh, eso también ayuda, ¿verdad? Que sea un niño o que sea un adulto. Ajá, generalmente yo ahora se ve mejoría y pues se, va, se puede hablar a su cedrés. Ahora, los cuidados que debe tener un niño que ha sido hospitalizado con y que se, se le ha aplicado medicamento intravenoso por sinusitis debe ser mayor, ¿verdad? Porque el cuadro puede ser se puede convertir en recurrente, como hacíamos la sinusitis recurrente. Tiene que tener mucho cuidado el padre y el niño. Pues, eh, o sea, eh, los cuidados, incluso su, su tratamiento antibiótico, todo su tratamiento ambulatorio. Claro. Eso es lo que pasa, disculpe doctor, que cuando ya nosotros miramos que el niño tiene mejoría, no se cumple, igual las personas adultas, cuando ya miramos que tenemos mejoría... Ya no nos seguimos tomando el medicamento. Ajá, y eso más bien aumenta que o les vuelva, a la, o, que no, o sea, que estén parcialmente tratados, que no mejoren y hasta pueden hacer resistencia ah, bacteriana. Entonces, resistencia. Ajá, entonces, pues sí se aconseja que aunque lo vean bien, cumplir el tratamiento indicado. Si son 10 días, si son 7 días, 8 días, 9 días, correcto. Y pues también es importante um, lavado de manos, que ahora, pues, la higiene. Y también contra todos esos alergenos este, ambientales. Uh -huh. el humo, el, todo eso, el humo, el tabaco, este, eh, el humo, los, el polvo. El polvo. Siempre hay que también tener el la medida higiénica eso siempre. en dormir. La, me imagino que tiene que ver con lavar frecuentemente las cobijas, el sobrecama, todo eso al las alergenos. almohadas. Uh -huh. Porque se acumulan bacterias, imagínense, personas que... que, que que sale saliva en la noche, pues, porque es un proceso normal para algunos, otros no. Hay bacterias, el polvo que entra por la ventana, el polvo del uh -huh. suelo, del piso, todo eso. Sí. Es, es importante tomar esa medida. Doctor, hay unas personas también que usan los lavados nasales ante la sinusitis. ¿Es recomendable eso? Pues. ¿Qué, ¿En qué puede ayudar un lavado nasal ante una sinusitis? ¿Aguda o grave? Pues es que la verdad que los lados, o sea, aguda o grave, pues que la sinusitis puede ser, es que el, o sea, la sinusitis se puede complicar, pero para una sinusitis complicada, pues lavados nasales, pues, ¿no? no, no porque no, las no. complicaciones pueden ser meni, de la sinusitis, pueden ser meningitis, abscesos cerebrales, pueden ser celulitis prioritaria o puede ser este. O, facial o puede ser trombosis de no, o seno pues Son complicaciones que, pues, que no con, con lavados nasales. No se que, puede hacer nada mucho. No. O no sea, se más que todos los eso. lavados nasales, pues cuando hay un catar o refredo mm común -hmm. o otro o bronquiolitis, o sea, que, o sea, para evitar la obstrucción nasal. O sea, pero por una sinusitis complicada ni este, mm. nebulizaciones, ni procesos de nebulización es que las o... nebulizaciones es más que todo para los bronquios. Para, para, para infecciones respiratorias bajas, por ejemplo mm. asma asma bronquial que se, que, se, que se puede escultar sibilancias bronquiolitis mm. también que se esculte sibilancias Sibila, hay otra que se llama sibilancias de inicio temprano o sea, más que todo para sinusitis, pues nebulizaciones mm. Mm. ¿Qué no puede desencadenar doctora si la sinusitis no se trata bien? ¿Qué, qué pasaría con toda esa flema que está acumulada ajá. en los senos paranasales, entonces, en la frente, en esta entonces, esa parte de donde se acumula? sí, eh, se acumulan sí, en los senos paranasales, eh, este hermoidales, uh -huh. uh -huh. maxilares, esfernoidales. Son puede ser complicaciones pues como las que acabo de mencionar, puede causar meningitis. Puede causar celulitis prioritaria, o sea, inflamación aquí a nivel del ojo, orbital y prioritaria. Puede ser, causar absceso cerebral. Puede causar, o sea, absceso cerebral, pues que se vaya la infección al El cerebro. Al cerebro. Puede causar también este um, osteomielitis facial, o sea, a nivel del hueso maxilar. Puede causar trombosis, tensión o sea, Todas esas son complicaciones de, una, de una sinusitis de una de una de un simple catarro que se convirtió en sinusitis bacteriana y puede ca causar una trombosis, ¿cómo trombosis se desencadena la, la Sí, por eso sí, pues por eso si sí, no hay mejoría, las 72 horas, si sí persiste la fiebre, si sí persiste el malestar general, entonces uno ya tiene que investigar otras complicaciones. Hablemos de la prevención, doctora, yo creo que hablamos ya de algunas partes, de algunos tópicos de la prevención, como limpiar, por ejemplo, el cuarto, la sábana, la almohada, pero ¿qué otras cosas nosotros podemos hacer para prevenir la sinusitis? Que comienza con cuatro, con un resfriado común. Pues? Sí, pues más que todo, lado de mano. La, es uno, correcto que todo el lado de mano, este igual tomar el control. Tomar vitamina C ayuda, doctor. O bueno. sea, que cuando hablamos de tomar vitamina C, frutas que tengan mucho. Pues la, en caso de la alimentación, pues sí es importante, porque uh -huh. también un, un niño desnutrido, pues, obviamente va a tener más riesgo de. O su sistema inmunológico. De Entonces, de en la alimentación en los niños, pues tipo. Eh, Igual, como habíamos dicho, contra los, los este los alergenos. Y pues algo muy importante, pues eh, la vacunación, aunque ya sabemos de que, este, pues que todos los niños también tengan su, su, su esquema de Su esquema de, de vacuna vacunación, completo. ¿Para si ir al día, ¿no? uh -huh. ir chequeando los padres de familia que el niño tenga, para eso la, la, la tarjetita de vacuna, uh -huh. que nos sirve como indicador de cuándo al niño le toca la siguiente uh -huh. dosis de cierta vacuna, uh -huh. es importante tenerlo eh, O sea, no solo, para todos. O sea, claro, para uh -huh. todos. Prevenir, prevenir cualquier uh -huh. enfermedad eh, le agradecemos doctora Marín por su valioso conocimiento y uh -huh. su valioso tiempo dedicado al día de hoy a la audiencia de Prevenir el Salud uh -huh. esperamos encontrarla en otra oportunidad para seguir hablando sobre estos temas tan importantes para la población nicaragüense uh -huh. le agradecemos doctora, muchas, muchas, gracias, gracias. Miguel, muchas gracias gracias también a usted amigo televidente por su sintonía, recuerde que de lunes a viernes usted tiene su cita de 3 de la tarde a 3 y media para conversar sobre temas de salud recuerde también que prevenir es salud